Muy pero muy buenas tengan todos ustedes. Hoy vamos a ver eh, tres elementos vistas, eh, config una configuración para compartir y los temas. Entonces, ingresemos a cualquiera de los dos que creamos, quizzes o evaluación. En este caso voy a ingresar a quizzes, pero funciona igual para los dos. Eh, lo que vamos a ver hoy son estos tres elementos y vamos a ello de una vez. Siempre que terminemos un formulario o un quiz o un test, vamos a vistas. Siempre es bueno revisarlo, entonces vamos a ir a vistas a ver cómo quedó. En vistas vamos a tener esta parte de arriba que es muy importante para nosotros. En esta parte de arriba podemos verlo como en una computadora. Aquí nos muestra cómo se ve en una computadora. Y si nos pasamos a móvil, pues nos va a dejar verlo como móvil. Y podríamos rellenarlo. Hagamos la prueba. Escribamos el nombre completo. Bueno, Pedro, vamos a hacerlo un poco más rápido. Y vamos a cometer errores. Aquí era hardware. Vamos a poner a marcar software como bueno. Y aquí vamos a darle... Eh, monitor y este mouse que eran las correctas y le damos enviar ven podemos hacer la prueba como él este, nos envió lo, todas las opciones correctas y también el estudiante puede re, autorrevisarse si le da ver ves en este caso le dice que no que el software está mala y que las otras están buenas ven que interesante cómo eh, funciona vista con todo lo que podemos probar con ella ok vamos a darle atrás para regresar con eso terminamos la parte de vista y ahora vamos a ver la parte de temas, la parte 1 era vistas, ahora vamos a dos temas. Okay, si damos clic en temas, esta es muy muy sencilla, porque aquí solo tenemos que escoger la que nos guste de esta lista. Y se va a cambiar pues, toda la temática de nuestro formulario quiz. Voy a escoger la número 1, yo, que me gustó, toco, y ustedes escogerán la que más les guste. Ven qué fácil como ya nos da una forma diferente, un, una, un tema diferente para el formulario. Y ahora vamos a ir a la parte 3, que posiblemente sea eh, la más complicadilla, que es compartir. Si tocamos en compartir, entonces vamos a tener esto. Voy a limpiar pantalla para poder verlo mejor. Ok. Estas dos opciones, digamos, que están ligadas. Al seleccionar estas opciones, me va a generar un link o una forma de compartirlo. Esta primera tiene dos opciones. La primera es solo personas de mi organización, o sea, estudiantes, docentes que tienen correo MEP, podrían ingresar al formulario. Y si marco en cualquiera, pues cualquier persona puede entrar a ella. Padres de familia, gente externa, eh, gente que lo vea en una red social, etc. Entonces, cualquier persona y link me va a generar cómo eh, poder copiarlo. Vean qué fácil. Si yo le doy copiar ese link, ya lo puedo compartir como yo quiera. Yo les voy a dar unos ejemplos. Voy a venirme acá y ya tengo un correo listo. Entonces, en el correo yo puedo perfectamente pegar el link y ya podría enviarle ese formulario para que me lo rellenen personas. Si tengo en Teams, por ejemplo, un canal en Teams, yo perfectamente puedo pegarlo en Teams. Vean qué fácil. Y ya lo tengo para enviar nada más y que me lo rellenen también en Teams. En WhatsApp, perfectamente. Si yo tengo un WhatsApp, yo puedo pegarlo en WhatsApp para enviarlo y que me lo, re que me lo rellenen por WhatsApp. En una red social funciona de la misma manera. Solo lo publico en la red social, le doy publicar y ya lo tengo para que me lo rellenen en una eh, red social. ¿Ven qué? ¿Qué facilidad da esto de link? Ok, voy a regresar al formulario para explicarles la última eh, forma de compartirlo. Ok, yo también podría este mismo link cambiarlo y generar un código QR. Veanlo acá, si yo toco código QR, entonces me va a generar esto. Este código QR, para los que no tienen una idea de cómo funciona, es como cuando vamos al supermercado y, es, y, y compramos y el código de barra pues, nos lee el artículo. Esto es lo mismo, aquí está nuestro link, solo que eh, escondido en este código QR. Yo puedo copiarlo y hacerles un ejemplo rápido. Ahí tengo copiada la imagen. Me vengo eh, nuevamente, por ejemplo, al WhatsApp. Y en vez de eh, poner el código QR, yo perfectamente puedo pegar el vínculo, eh, el código QR, y enviarlo en vez del vínculo. Y así puedo hacerlo con cualquiera de las otras opciones. Pero ven qué fácil. También, perfectamente... Yo podría regresar a mi formulario y darle en el botón de descargar. ¿OK? Yo le doy acá en descargar y él me lo va a guardar en la computadora como una imagen para yo poder imprimir. De esta manera concluimos esta clase y nos vemos en la siguiente.